Muchos electores son suplantados y muchos muertos en este país siguen votando. Por iniciativa de mi despacho y con el apoyo del presidente Sanabria y demás magistrados del Consejo Nacional Electoral, hemos impuesto como obligatorio que al momento de votar el próximo domingo 27 de octubre, de nuevo tengamos que colocar la huella y la firma en el formulario 11. Esperamos la comprensión y apoyo de toda la ciudadanía y la opinión pública, porque esta es una medida para garantizar mayor transparencia y en lo posible contribuir a erradicar la práctica fraudulenta de la suplantación de los electores. Deje huella, haga valer su voto. Numeral, no más fraude.